tiene la madurez suficiente para que ya el gobierno la incluya en los, como laboratorio de madurez como laboratorio profesional de que, se le, que debe ya seguir sometiéndose tener la capacidad de que la gente pueda ir a tomarse la prueba del coronavirus aprovecho ahí porque siempre estaba ahí mi amigo Ignacio Inacio era un joven, ya un señor, que estaba en la esquina 27, un poquito ahí de la calle arriba, en la entrada del edificio de don Abraham Abucarro. Ya últimamente estaba con un problema de salud en la piel y veo ahí que me mandaron en WhatsApp la muerte de mi amigo Inacio, que murió con una coherencia sintiéndose revolucionario criticando a la izquierda y criticando que mucha gente había abandonado por situaciones económicas a la izquierda murió de, desde que yo lo conocí venía haciendo esa crítica entonces Ignacio muere con una coherencia en lo que él creía murió Ignacio que siempre estaba cerca del laboratorio que era aquí. Centro Comercial Villar, el más completo de todos los centros, el que trabaja de 7 a 7. Eh, mi querido, mi agrimensor, Eugenio María, sigue dándole apoyo a este programa. Doctor Marcos Monilla, ortopedista de los muy buenos en el siglo XXI. Ferretería Gama, donde cada vendedor es un especialista en el área. Por eso se le hace fácil comunicarse con el cliente porque los vendedores saben de plomería y electricidad. Y ahí está el maestro de maestros, el señor King, Ferretería arretería Y el proyecto mi mismo milla. Señores, para la tierra de la malena, no ha llegado el coronavirus. Si aquí hubiera una política, ya se protegiera esa zona. Para ver si logramos que desde el, la joya hacia arriba, hasta el guineal, tomar medidas de control, no es que la gente no pueda pasar, es que lleve su guante, lleve su mascarilla, para que no vaya a contaminar a esa zona que está altamente saludable. La zona de, de, de ese, la joya arriba, de la malena, hasta el Guineal está virgen. O sea, que el que pueda comprar terreno por ahí, hágalo, que la zona parece que es muy buena para la protección. Teite Ferretería, la que llegó pequeña la UBG con Salcedo y se ha convertido todo en una monstruosidad llore el señor Hidalgo, el señor Pununun, ahí en la joya un hombre con 50 años llevando, transportando gente a la capital y un especialista en llevar gente ahí a a la embajada. domina los papeles, domina todo llámese al 290 40 06 y aquí tengo yo mi agua maría ah caramba no es publicidad no es de verdad que tengo que usarme. acompañado con mis cinco mis 45 minutos haciendo ejercicio y 15 lo hago en el sol como una forma de aportar a la disciplina que se está trazando para evitar descontaminar y que le llegue a uno y que de llegar te encuentre con tu estado de salud en mejores condiciones para tú poder enfrentar esa realidad. Esta, esta mañana estuve donde mi amigo, mi querido hermano, el doctor Miguel Ángel Taveras. O sea que, y también mencionar mi querido amigo y hermano. Teófilo Pérez, mi urólogo, mi único urologo. Yo no juego con eso. Señores, hay algo que uno debe ser, uno debe llevarse por los numeritos. O sea, estos numeritos que salen diario, en los periódicos, son los que tú debes llevar. Esos numeritos. Son los numeritos nacionales. Pero hay, hay algo agradable que quiero decirle a ustedes que en muchos sitios los hospitales no es que están quedando vacíos sino que están quedando con espacio o sea que en medio de que los números dicen que esto está alto los hospitales el hospital san vicente de paul que es el que yo puedo hablarle porque estoy aquí en san francisco el hospital ya que la licenciada Carmen Vallejo trabaja en la regional y ella es la que ayuda a la varias a distribuir junto con la licenciada Vélez. La colocación de enfermera, entonces ahí me, me doy cuenta que está más suave la cantidad de pacientes que están llegando a los hospitales y a través del doctor Miguel Ángel Taveras también a nivel del siglo XXI que viene haciendo un trabajo maravilloso también está bajando la cantidad de ocupación, que la gente está yendo menos, que la gente está contaminada y no va pero en cuanto a, a espacio se refiere se está disminuyendo por lo menos le estoy llevando ahí una esperanza de vida en los hospitales hay más enfermeras ahora tranquila en su casa. Eh, no, tranquila no es la palabra. Algunas que están media con amenaza. Con amenaza de el coronavirus. Mucha enfermera. O sea que, eh, y eso ha hecho que, que la cosa se ponga un poquito más de, más cercana. Señores, se acerca la fecha histórica de abril el viernes 24 se da la coincidencia que la revolución de abril cumple 55 años el próximo viernes y está la coincidencia de que el próximo viernes es la fecha la llamada legal que para mí esa pendejada no le doy mucho crédito de, de, de que la ley dice que esto la cuestión es que el viernes se cambian las autoridades o sea que el viernes a los síndicos y los regidores y a partir de esa fecha cobrarán otros regidores la mensualidad que muchos de ellos el objetivo de ellos no es ni el ayuntamiento ni el pueblo sino la propuesta de que ahora a partir del 24 van a cobrar otros los que, los que ganaron. Y esos son los objetivos y por eso estamos sumamente jodidos, porque han decidido aspirar cosas que en otros países quien aspira a ser regidor o síndico es para hacer una entrega real al pueblo. Aquí al revés, aquí es, es un medio más para cómo capitalizarse y hasta terminan algunos con recursos para mejorar la vida. Pero ese 20, este viernes 24 cumple 55 años la Revolución de Abril. Y yo, sin ser historiador, vengo analizando que la Revolución de Abril parte objetiva, real, de que el sector más revolucionario no tuvo triunfo por los resultados después de la Revolución de abril Los resultados están ahí. Mucho discurso, mucho heroísmo, mucha capacidad militar, una concentración del pueblo, pero a unas cuantas horas... ...después de la revolución... ...en el 66... ...quien viene... ...como presidente... ...es un dictador... ...llamado Joaquín Balaguer... ...entonces no podemos decir... por la llegada de Balaguer... ...y sus 20 años en el poder... ...no podemos decir... ...que la revolución de abril... ...fue un triunfo... ...por eso es que le vengo analizando a ustedes... ...que el trabajo... ...que hay que hacer en este país es el esfuerzo de la, de la independencia nacional se lo repito y no me voy a cansar todas las noches los dominicanos los políticos que hemos tenido desde la independencia nacional en 1844 176 años los políticos revolucionarios lo que han hecho, sus intenciones políticas a favor del pueblo, no han salido triunfantes.